Gente ansiosa, esperando la llegada. A Tren del sur, Buenos Aires, madrugada. Impacientes, comprando sus pasajes, equipajes, mensajeros. Mensaje. Pero un viaje cuesta mucho y bien lo vale. Ande y la gente que camina, entra y sale delante. ande. ande. Se hace eterna en la partida hacia el sur Anochece tren de Ida Y en el tren va uno solo y no los dos Alguien silba su canción triste de adiós y una que otra queja Anden y las lágrimas sus ojos van dejando Anden sobre el suelo mientras sigue caminando aquel ando Ante année, ante anchena, ante.